Vamos a ver la configuración de agrupaciones. Eh, es muy importante cuando vamos a cargar los dispositivos, es muy importante eh, que tengamos eh, previamente establecido en, eh, cómo van a ser los almacenamientos o en qué, cómo vamos a agrupar esos dispositivos y nosotros podemos hacerlo en dos niveles. El nivel más alto sería la sección y el nivel más bajo sería grupo eh, necesitamos cuando creamos un grupo necesitamos asociarle una sección por lo tanto tenemos que empezar de arriba hacia abajo es decir antes de cargar los grupos los dispositivos tendríamos que cargar que crear o cargar secciones nosotros por defecto hemos cargado eh, cargamos las secciones que estáis viendo pues podemos cargar todos los niveles de primaria todos los niveles de la eso y los dos niveles de bachiller o otros niveles que vosotros tengáis porque esos eh, eh, digamos las secciones son de libre creación por parte del centro una vez que tenemos definida la sección lo que tenemos que hacer es que crear los grupos cuando creamos el grupo lo asociamos a una sección que previamente hemos establecido de, acuerdo? de esta manera lo que hacemos es en el proceso de carga de dispositivos bien sea por integración, bien sea por listas CSV, cuando cargamos el dispositivo lo asociamos a un grupo y lo asociamos a una sección. De manera que eh, los tenemos luego, eh, podemos acceder a ellos de forma aleatoria sin tener que ver, por ejemplo, en el panel de control, nosotros cuando entramos en el panel de control podemos ver eh, todas las secciones, podemos ver los grupos por sección, o sea, que Aquí aparecerían, si yo pongo aquí me aparecen todos mis grupos, lo cual para, depende de cuántos tengáis en el centro puede ser bastante engorroso, pero podéis seleccionar las secciones, yo por ejemplo aquí tengo creada dos, eso primero y pruebas, si selecciono eso primero pues veréis que solo me aparecen los grupos que están asociados a eso primero y si, y si asocio la sección de pruebas pues me aparecen los grupos que están asociados a la sección de pruebas. De esta manera, vosotros podéis eh, tener mucho, el panel de control mucho más dinámico y luego vais a poder lanzar acciones, aplicar filtros, asociar recursos a estas secciones que, que hemos creado previamente. Os recuerdo que todo lo que estamos hablando es de lo que llamamos nosotros grupos estáticos, los que se cargan en el proceso de carga normal. Pero vosotros también podéis tener grupos dinámicos, que son los grupos que se cargan directamente desde la conexión con Classroom. Bueno, espero que haya quedado más o menos clara la explicación. Os recuerdo que si queréis estar a la, a la última de las novedades que sacamos en, en IMT Lazarus, pues nos sigáis en redes sociales. Saludos.